Hola, mi nombre es Octavio Yatá. Voy a estudiar un BFA en Acting en la Universidad de Pace, eh, que queda en Nueva York. BFA eh, significa Bachelor in Fine Arts. Es importante leer detalladamente qué es lo que ahora uno tiene que hacer después de toda la aceptación. Eh, aceptar eh, la beca, firmar un contrato de beca, este, escanearlo, mandarlo por internet. Uno tiene que llenar, por lo general, papeles para, para el, el seguro médico de allá. Uno tiene que darse vacunas, por ejemplo, contra la meningitis, que acá no la exigen, pero allá es, eh, sí la exigen. Si uno quiere este, quedarse en el campus, eh, tiene que comprometerse a pagar una seña, este, tanto de la parte institucional como eh, del housing, que vendría a ser el alojamiento. Todos los estudiantes mismos de la facultad cuando uno va te recomiendan el primer año o los primeros dos años estar en un campus universitario para este, hacerte amigos o hacerte conocidos con los cuales luego puedas este, ir a alquilarte algo. Por lo general, Estados Unidos trabaja con una página que se llama Roommate Project que es eh, una página que te va preguntando más o menos cómo sos vos, eh, si te gusta estudiar de mañana, de tarde o de noche, si te gusta estudiar con música, eh, cómo te sentís cuando tenés problemas, hablas con alguien, sos introvertido, sos extrovertido, eh, si fumás, todo. Te preguntan absolutamente todo para que, eh, si todavía no elegiste eh, a tu compañero vía redes sociales eh, o lo que sea, este, puedan tener a una persona que eh, sea compatible eh, con tu personalidad. La orientación, como bien dice el nombre, es para orientarte este, dentro de la facultad. Obviamente yo voy a ir a una orientación especial que es solo para, para, estudi para estudiantes internacionales. Orientarte más o menos cómo va a ser tu primer año, tu segundo, qué son los exámenes, qué son los créditos, este, cómo es la vida allá, cómo es el tema de la cafetería, cómo es el tema de de lo que uno puede acceder en la cafetería, eh, si uno tiene convenios con diferentes cosas, eh, tenés, si tenés descuentos en diferentes museos, o cómo van a ser tus seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente te dan, son dos días de corrido que te dan este, todo tipo de información para que vos estés tranquilo a la hora de comenzar la facultad.